Buenos días amigos Gonzayas, ¿cómo están? Hola, buenos días amigos Gonzayas, bienvenidos. Bueno, el día de hoy los vamos a llevar con nosotros a ver una exposición del autor-pintor Pizem eh, Van Gogh. Bueno, no sé si se pronuncia así. Ustedes son los especialistas que saben cómo se pronuncia. <risa> Bueno, aquí en Vancouver hay una sala de exposición de sus pinturas y hace tiempo, bueno ya lleva algunos meses, nosotros vimos unas imágenes, nos gustó y aparte no nos recomendaron, entonces vamos para allá. Sí, este pintor, este, bueno, eh, vamos a ir a conocer este, esta, exposición es que, esta exposición que está en Canada Place, uno de los lugares más emblemáticos que hay aquí en Vancouver. Ahora sí vamos a ir a Vancouver, Dubornaby, nos trasladamos a Vancouver, y vamos a ir a conocer, después de eso nos vamos a ir a comer, vamos a ir a probar un nuevo restaurante, así que acompáñenos a ver qué tal se pone. Sí, como dato curioso, nosotros no somos muy <risa> conocedores del arte, pero vimos que eh, el autor, el pintor, murió de un accidente de bala, bueno, lo, te dieron un balazo, no sabíamos que era muy joven cuando murió, a los 37 años, pero pues aún así dejó un buen legado con sus pinturas a lo mejor algunos pueden decir que no son muy buenas algunos otros que sí, pero es muy colorido y pues vamos a ver bueno pues este, esta avenida en la que estamos se llama Kingsway Kingsway básicamente atraviesa lo que es Burnaby y también Vancouver pasa por lo que es el Science World lo que es Metrotown y algunas otros eh, lugares emblemáticos lo que nos gusta de esta avenida es que puedes este, venir, podemos venir sin, sin problema alguno cualquier momento del día y vamos a estar viendo mucho local, mucho comercio eh, mientras hay días lluviosos pues es de pronto un poco difícil salir al exterior entonces puedes utilizar bien esta avenida porque hay constantes semáforos y hay mucho, hay mucho comercio, entonces es como que visualmente te distrae Kingsway, esta avenida es Kingsway, es una de las más representativas de aquí Venimos a este museo en un día lunes eh, Aprovechando que Axel descansó en el trabajo Y queríamos ir en sábado o domingo Pero no encontramos tickets Y pues justamente aprovechamos este día de descanso Y los compramos para el día de hoy Los niños menores de 3 años no pagan pero cuando nosotros estábamos buscando los boletos o había para dos adultos pero no había para niños este, menores de tres años o había para niños menores de tres años y un adulto entonces hoy lunes pues aprovechamos que encontramos boletos y que Axel descansó Normalmente casi no vamos al área de, de, de Vancouver eh, las razones son porque casi no tenemos como que este, cosas que hacer ahí eh, al respecto con el trabajo ¿no? O cosas que tengamos que hacer a la de despensa. Realmente aunque las zonas este, aparentemente son cercanas, pues algo que comentamos Ana y yo es que las distancias realmente son muy grandes. Entonces en transporte público estamos como a unos 35 o 50 minutos dependiendo a de la zona en la que vayamos. Pero no hay tantas cosas que tengamos que hacer allá en el día a día de repente asistimos como son estas este, ocasiones que vamos a ir a algún especial, a un lugar especial, en este caso Canada Place y pues asistimos, es una zona majestuosa como ustedes saben lo que es Vancouver pero pues Burnaby no se queda atrás, realmente tiene muchas cosas agradables y pues de pronto también vamos a por Coquitlam, a Coquitlam, este, a New Westminster y, y pues vamos ahora sí para allá, para Canada Place Sí, no, no hay tanta necesidad de estar por aquí al menos que un, como que para venir y pasar un día diferente a lo mejor fuera de nuestra comunidad pues está padre, el lugar es muy bonito todo Canadá creo que es muy bonito es muy verde en el en la primavera, en el verano y lo padre de aquí es como dice Axel hay muchas tiendas, de hecho aquí hay una tienda latina si mal no recuerdo aquí hay una que se llama Guerreros Ah uh... A ver, creo que Sol. ya la pasamos Ya la pasamos, pero Sobre esta avenida hay como dos, tres tienditas latinas No es a las que venimos, pero Alguien que vive cerca de aquí, pues le queda Y todavía sigue siendo Kingsway y aquí Joyce Creo que son muy conocidas, ¿no? Joyce Joyce Street es muy conocida Y Kingsway Hacia la parte de la izquierda que te vas hacia el Skytrain También ahí hay una tiendita mexicana pero dentro de las más conocidas, esa la de los guerreros es buena. Aquí tenemos a dos gemelitos, teslas. <risa> es, es común que estos carros estén circulando por aquí. Creo que son muy caros. Bueno, alguna vez vimos y eran demasiado caros. Bueno, seguimos todavía. Oye, oye, ¿y qué onda con las acciones de Tesla? Las acciones de Tesla estaban por ahí de 100 dólares, 120, de repente se dispararon hasta este 800, 900. Y mira aquí, otros dos Tesla estacionados. Este es uno, este es otro. Ahí hay otro azul. Sí, sí, es un, común. Un 2, 3, 4, 5 en un tango de, de una, de una, de una, una locales, cuadra. Una cuadra. Aún seguimos en Kingsway. carrito de juguete, está bien chiquito. Un Smart. ¿Están bien caros esos carros? Ay, sí, creo que casi todos los carros así son sí. caritos. Oye, pero te esperas un Smart, que es un auto compacto pequeño, pues te va a costar algo menor a un carro estándar. Pero esos los llevamos a cotizar y están como en 30 mil, 35 mil dólares aquí nuevos. Sí, está. ¿Y vamos por aquí un tren 2? Hmm. Sí, <risa> no estamos llegando a la parte de donde está Science World, Pacific Center El Pacific Center es donde llegan los los camiones que van para Calgary, Kamloops este, ¿Qué otros lugares están por allá? Kelowna. Hope, Kelowna. Ahí los pueden tomar, si no quieren tomar un vuelo para esas ciudades pueden bajarse en el aeropuerto de Vancouver se mueven en, el, en un Uber, en un taxi, o en cualquier este, transporte, en el metro y llegan a la estación de Science World sí. y, y ahí sí. entran. Mucha gente lo que hace es, por ejemplo, cuando van a Kamloops, ellos no llegan directamente al aeropuerto de Kamloops, sino llegan primero al aeropuerto de Vancouver, se trasladan vía SkyTrain ya después llegan aquí y se pega, van hacia Kamloops son cuatro o cinco horas en autobús cinco horas más entre antes. cuatro horas y media y cinco horas porque luego hay veces que el, el camino o en la carretera está cuando está nevando sobre todo es cuando se hacen un poquito más de tiempo por cuidado y precaución aquí vamos a estar ya cerca de, de Science World Ajá, de este no lado se, se va a alcanzar a ver un poco. Ahí tenemos el Science World. Aquí tenemos la estación del metro que les digo. Aquí en este partecito, una vez nos entregaron una, un pedido aquí? de pozole. Y por aquí está el, no. este edificio, es el Pacific Center. Ahí es donde llegan los camiones. Eh, isco, ah, sí, les decíamos que una vez pedimos un rico pozole, creo que es la señora Mari. Oh, creo que sí. Este, y eh, muy rico, esa vez pensamos que nada más nos iban a entregar pozole a nosotros. Y nuestra sorpresa fue de que cuando llegamos ya había como unas ocho personas, cinco, cinco y ocho personas esperando ya su pedido de pozole. Sí, muy sí bueno. había, está muy rico. Está muy rico, pero también había mucha gente esperando, ¿no? Si era más gente porque justamente fue un 15 de septiembre, entonces todos queríamos comer pozole el 15 de septiembre, y la señora ya estaba, creo que fue a dar como tres vueltas, pero pues muchos ya llevaban más tiempo, nosotros llegamos y luego, luego nos entregaron nuestro pedido, pero había gente que seguía esperando y que fueron yo creo que de los primeros en llegar y no les daban su pedido, entonces ya estaban así de, no, pues aquí ahora mi pedido y que no sé qué, que lo hice. Pero pues es que la señora pues no tenía carro, estaba entregando con pues los carretos de despensa y pues iban y venían de su casa. Pero está muy bueno ese Sole. Hasta eso hemos encontrado comida muy rica, con sazón muy similar al de México. Ah, la única desventaja a lo mejor es que pues muchos lo venden lo preparan en su casa y los entregan en alguna estación del metro y a veces pues las entregan a la más cercana a su, a su casa de ellos, ¿no? de quienes venden la comida y hay que, por nuestra cuenta, pues hay que trasladarnos. Y aquí estamos en la avenida Hastings. Como nota, ah, este uh -huh. Hastings sí es peligroso, sí hay mucho Homeless, pero solamente es una sección en la que se encuentra con mucho Homeless, no es toda la avenida, porque inclusive Hastings llega hasta Burnaby, pero en esa sección es una zona muy comercial y es muy cotizada por la zona que está muy, este, está muy bien cotizada porque tiene parques, porque tiene centro comercial, bueno porque tiene este, Low By Foods y tiene muchas, este, muchos servicios entonces no todo Hastings es este, de Homeless, nada más es la parte que está aquí en Vancouver Sí, es la más cercana a Main Street, donde se ve más pero, por ejemplo, ya pasamos esa calle y ya aquí ya no se ve tanto. A lo mejor ya ves una que otra persona, pero la verdad es que tampoco son agresivos, ¿no? al, al menos no nos ha tocado. Hemos pasado dos pocas veces. veces, pero nunca nos ha tocado ver algo tan agresivo. O sea, sí es sí. muy común escuchar las ambulancias aquí. De hecho, creo que hay como dos ahí siempre estacionadas, pero no nos ha tocado ver algo tan agresivo. El centro de Vancouver... Ahí ese es el restaurante giratorio al que un día venimos. Nosotros vamos a entrar a esta parte donde se ven esos piquitos con las carpas. Y cuando es invierno, pues estas montañitas son las que se ven así todas cubiertas de nieve, se ve padre. Hay veces que no se ve tan clarito porque se ve todo nublado, lluvioso, pero cuando está despejado el cielo tiene un paisaje muy lindo. Hemos llegado a, a la sala de exposición. Aquí vamos a entrar. En este, esta exposición está bonita. Hay un pase, bueno hay dos tipos de pase, como el pase general y el pase VIP. Yo leí que en el pase VIP te daban un poste y creo que unos antipases o algo así pero bueno, todos entramos a la misma sala hasta donde yo sé, creo que todos entramos era la única la verdad se ve muy padre porque las proyecciones son, son en todas las paredes y le dan un efecto así de que se va moviendo el piso y todo, está muy lindo y que nosotros compramos el pase general nos costó creo que 35 dólares por persona el bebé no pagó y pues siento que estuvo agradable, ¿no? Esta canción está hermosísima. Uh, Nos recuerda a un proceso en el que Ana y yo vivimos. Vamos a ver si alcanza a ver los cuadros. salir de eh, la exposición de Van Gogh, tenemos una decoración, inclusive esta decoración está antes, pero nos llama, me llama la atención porque pues es, este, es como un efecto de madera, se ve en tercera dimensión y también tienen unas esferas que se ven eh, muy bonitas, se ven como si fueran de madera, conocemos el material, pero está muy padre, inclusive ven, ahorita que puedan, vienen para acá estas, sí, varios bloquecitos están como por fuera, otros normales y otros inclusive no tienen acá de este lado. Como un jenga, ¿no? Andale, como un jenga y se ve muy bonito porque está en toda la pared y esto está tan solo aquí en la entrada para ver la, la de Van Gogh. Bueno y por si alguien nos ve y está aquí en Canadá y piensa venir aquí a esta exposición, viene en carro, aquí está la tarifa especial que por tres horas te estás pagando 10 dólares y pues es en el Convenience Convenient... Center, Center West y acá de este lado está el Canada Place. Este Canada Place no es ahí, que hay un estacionamiento especial, está sobre la avenida y está casi al lado. Y bueno, estamos aquí de pasada camino hacia el restaurante al que vamos, eh, pasamos por un Starbucks, así que Ana fue por unos eh, cafés que nos gustan, que son fríos, un poco de hielo con este calor que se antoja. Habremos de estar en unos 28 grados centígrados aproximadamente, el clima está rico, todo el mundo sin suéter, sin chamarra, con shorts, con este, blusas, bastante, bastante rico, bastante fresco es la estación Waterfront Station que es el que queda directamente hacia el Canada Place aquí directamente se llama ¿no? Es vanilla, vanilla cream o algo así. Ay es que yo siempre lo así Vanilla sí. cream, pero es café frío con una cremita que. cold brew. Y bueno, en la parte de acá tenemos una cervecería que está muy rica. Este, bueno, es una cervecería que hacen cervezas muy ricas. Y ¿qué tal está, ahí, amor? Es... Están muy buenas, se las recomendamos. Nosotros fuimos a una que está cerca del Pornaby. La cerveza que te sirven ahí en la barra está muy buena. Vamos llegando a nuestro lugar de destino. Tenemos aquí algún callejón con este tipo de arte urbano. Bastante chido, está bien. En algunos otros lugares este tipo de callejones pues, sería muy peligroso en las noches. Nuestra impresión es que de pronto estés en estos lugares, pues es, es seguro, ¿no? También algo que podemos destacar es el, la ciclovía. Como se pueden dar cuenta, es una calle amplia. Y pues hay dos carriles pequeñitos. Hay dos carriles dedicados solamente para lo que es la bicicleta. Y de este lado, casi en medio de la calle, se tiene un estacionamiento. ¡Qué loco! Y bueno, tenemos del otro lado el otro estacionamiento. Y básicamente tenemos un carril para que siga pasando la gente. Solamente un carril. Y el otro es para que se den vuelta hacia la izquierda. Aquí estamos en la a, calle Pender y Richard Street. Pues vamos a ver qué tal. Este, no somos expertos de la comida namita. Eh, pero bueno, la idea es este, probar cosas nuevas para que degustar pues, el sabor. ¿no? Salir como que de la típica comida que solemos tener y pues aprovechar que estamos en una zona multicultural entonces arriesgarnos a probar cosas nuevas amigos Vamos a, ver qué tal. a ver cómo nos va aquí está el lugar Axel va a ir a pedir y es que planean venir a estudiar a Simon Fraser University que está aquí en el centro de Vancouver esta es la escuela Está muy bien ubicada, tienen transporte, restaurantes, todo muy cerquita. Esta está sobre avenida Hasty. Aquí hay una entrada al Hayward Center, que es el edificio donde venimos al restaurante giratorio. El menú de la comida vietnamí. Lo que hemos pedido ha sido un Noodle Beef and Beef Balls, y el otro ha sido el combo que se llama Grill Chickenón y pues vamos a ver qué tal qué tal nos va es comida para llevar pues no nos este no se puede comer ahí la idea de no se puede comer ahí porque pues es una comida es un lugar económico fue la intención que quisimos venir aquí porque en el Google está arranqueado solamente con un signo de dólares un signo de euros es decir no está tan caro vamos a ver qué tal si vamos a comer una de las ventajas de vivir aquí en el centro de Vancouver, pues es que vas a tener todo cerca. Realmente no necesitas ni que carro para todos los servicios, pero quizás uno de los contras es que vas a tener mucho ruido, ¿no? Como toda ciudad, eh, las ambulancias, las patrullas, eh, el tema de construcción, pues están a la orden del día, ¿no amor? Sí, se escucha bastante ruido. Eh, constantemente pasan ambulancias, bomberos eh, El ruido es muy fuerte Pero me imagino que ya la gente que vive por aquí ya te está acostumbrada Sí, te acostumbras y pues de alguna manera es, está chido porque pues hay pues vida completamente citadina Pero pues es parte del show, ningún lugar es perfecto Esta es la parte del chicken Pues básicamente tenemos lo que es el pollo Dentro de este pollo le vamos a ver qué bien tenemos, un poco de viento. Tenemos ensalada, básicamente es este lechuga, es como jícama, zanahoria, un poco de arroz y esta es especie de cilantro. Cilantro, ¿no? cilantro, unos pepinos y aquí tiene una salsa, habrá que ver qué tal está. Este es el chicken y en la segunda instancia tenemos el duro. Este noodle se ve bastante bueno, esto desconocemos que sea, ahorita lo vamos a probar. Tiene también una especie de cilantro, también tiene como carne, se ve como si fuera carne cruda, es como una especie de bistec, vamos a ver qué tal. Y aquí está el noodle, ¿no? la, lo que es la, la sopa de fideo. De este lado tenemos este, el caldito, el caldo huele rico, huele rico. Y aquí tenemos una especie de germinado Tiene su limón y tiene una salsita Este los vamos a combinar Vamos a echar esta este La vamos a poner dentro de este Y vamos a ver qué tal sale amigos Vamos a probar comida nueva Vietnamiz Así que buen provecho amigos Ya yeah. No sé comer con panillos Pero lo voy a agarrar como pueda ¿Sabe rico? Apoyo con grasita. Está bueno. Hemos, hemos acabado con esta rica comida diferente. Sí, estuvo muy buena. Se la recomendamos. Y pues gracias por ver nuestro video del día de hoy. Esperemos que lo estés disfrutando o que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el siguiente video. No olviden que si les gustó este tipo de contenido, háganoslo saber con un like, con algún comentario o compartiéndolo para que de esta manera nosotros también este, tengamos esa motivación, ese apoyo por parte de ustedes y que estemos de manera constante eh, cada sábado aquí con ustedes. Un placer González, cuídense mucho. Real. Make it real, make it happen.